La próxima ruta que os proponemos para hacer con niños es la conocida como los Llanos de la Larri. Esta ruta se encuentra dentro del Parque Nacional de Ordesa, concretamente en el sector de Pineta. Es una ruta considerada de dificultad baja, por lo que es altamente recomendable para hacer con niños e incluso porteando a un bebé, como en nuestro caso. La ruta tiene una longitud total de 7 kilómetros ida y vuelta y para llegar debes partir del punto de información situado junto al Parador Nacional de Pineta. Para llegar hasta aquí, a los Llanos de la larry se puede venir por dos caminos, pero el más recomendable si se viene con niños, sobre todo pequeños, o bien en plan porteo, pues, eh, o son niños pequeños que ya caminan pero eh, todavía lo hacen despacito, pues como este, lo mejor es hacerlo por la pista. La ruta comenzará con un ascenso suave atravesando un alledo, pero al poco tiempo comenzaremos a oír el sonido de la primera de las cascadas del recorrido. En esa zona, vemos a lo lejos el río Cinca y a unos 45 minutos de ascenso más o menos, ya dispondremos de una zona amplia para descansar y observar el valle. Continuamos el ascenso, que sigue siendo muy suave, y nos encontramos con la segunda cascada. La cascada de la Larry puede observarse desde diferentes puntos, bajando dos tramos de escaleras de troncos de madera o la opción más cómoda, desde el puente, una vez que hemos emprendido de nuevo el camino de subida a los llanos. El camino de subida a los llanos es un buen momento para observar la fauna y la flora pirenaica. El colofón a esta ruta lo ponen los llanos de la Larry, una extensión de terreno rodeado de montañas que ofrece unas vistas maravillosas del paisaje del Parque Nacional de Ordesa dentro de los Pirineos Aragoneses. Justo aquí, al fondo, hay otra cascada, que no sé si se aprecia en las imágenes, es un camino parece bastante fácil por todos los llanos, lo que pasa es que nosotros ya hemos llegado bastante tarde y ahora vamos a tener una hora y pico por lo menos de bajada. Y ya son más de las cuatro así que vamos a ir bajando allá. Pero si venís tiene muy buena pinta que lo sepáis. Los Llanos del la Alarri, junto a la cola de caballo, es una excursión perfecta para hacer con niños y muy recomendada para montañeros principiantes. No se requiere una gran experiencia ni forma física y a cambio Pirineos nos regalará unas vistas de infarto que tardaremos en olvidar. Vas a en al vídeo haciendo el idiota ¿Cómo lo ves?